El olivo es el árbol de la paz, es energía. Cuando crece, se va torciendo, tiene un crecimiento lento, pero vivido, con fuerza. Estos olivos son centenarios, han pasado tanta cosa, sobrevive a mucho. Es el árbol más fuerte. Yo soy la tercera generación, estamos en la cuarta generación donde valoramos, donde cuidamos y vivimos de los olivos, de sus aceitunas, de su aceite de oliva. Estos olivos no nacieron en cualquier lugar. En medio del desierto de Atacama, un vergel lleno de olivos. Es nuestra responsabilidad delante de ellos. La gente viene curiosa, abierta a aprender cómo todavía se mantiene la tradición del aceite de oliva. de los olivos, a, te, a todos nos puede gustar las mismas. A mí me gusta esta que llaman aquí la sevillanas, las verdes. Es una comida sana. Esta experiencia me encantó. Merece la pena estar aquí. El desierto de Atacama es realmente increíble. La vida es casi que un milagro. Es un lugar donde hay 0% humedad. Existen ingredientes que son únicos en el mundo, representan un espectro de sabores que son absolutamente atípicos en el mundo de la cocina. Y en la costa, tiene las algas de la costa, las halófitas, los locos, todos los mariscos que te puedas imaginar en esa zona, es, es muy, muy rico el mar. Si yo debería describir esta gastronomía chilena, son des platos muy exóticos, Très parfumé, très coloré, euh, avec des saveurs incroyables. Considero que a mí me cabe une responsabilité de de, de communiquer, de valorar pour les que qui aquí, ici, pour passer ça et le orgullo de tenir uno de los árboles qui simbolise la paix.